¿Cómo están? Espero que estén súper bien en el día de hoy Hoy les traigo un caso, es diferente a los que toco en mi canal De repente aquí toco como temas también, bueno, que se hacen vira virales en redes Y también que no solamente son como paranormales, sino un poquito como ya saben de cosas que pasan en la vida real, ¿no? Entonces, este caso se está haciendo como viral en Facebook, está teniendo como mucha visualización, eh, sobre todo en los Estados Unidos, pero eh, ya por mis diferentes redes sociales me habían estado enviando este perfil para que hablara sobre lo que está publicando, lo que está haciendo público, porque les digo, está llamando como mucho la atención y el caso está, está raro. Entonces... Eh, a pesar de que no es mucho, mucho mi tema, eh, les digo, ya he tocado, por ejemplo, de que TikToker este, hace la matación a alguien más y cosas así, ¿no? Entonces vamos a hablar de este caso el día de hoy. Se so, los voy a explicar con mis palabras. Eh, este caso está en inglés. Obviamente pueden ir a buscar el perfil de esta persona, leerlo como o sea, como ustedes gusten. Yo les voy a hacer como un resumen. Y... Pero bueno, obviamente esta persona tiene todo muy, muy detallado. Pero... Pues vamos allá, así que recuerden suscribirse para que Chuck... Ah, hoy está un poco más encerrado, pero bueno, para que Chuck y yo estamos contentitos y eh, para que ustedes no se pierdan ningún video, recuerden también activar las notificaciones justo como el dúo está poniendo aquí... Ya tienen que poner la campanita donde diga todas para que cada que yo suba video YouTube te notifique. Si no, pues ya sabes que en este canal subimos de 3 a 4 videos a la semana. Así que tú puedes venir cuando tú quieras y ver videos nuevos en caso de que YouTube, pues no te notifique. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter en todas subo cosas, en todas estoy activa. Tal vez haga un en vivo hoy en Instagram, hoy o mañana. Así que pues bueno, ahí se los dejo. Y que les parece si comenzamos ya, porque les digo, este caso está no tan extenso, pero. Así como muy... Con muchos detalles Así que vámonos directo con este video Ok, así como les dije Pues muchos de ustedes me enviaron por mis diferentes redes El link a este perfil Y me dicen como, chécalo eh, Tiene como publicaciones raras Sabe qué, sabe qué Ok, entonces bueno Obviamente yo ya me fui a buscar Es un perfil de una persona llamada Dusty McKissan Ok, espero estarlo pronunciando bien McKissan, McKissan, lo que sea Pero bueno Dusty está compartiendo información como muy delicada respecto a su familia. ¿Y por qué? Porque él está convencido de que su papá... Imagínense esa situación ustedes. Él está convencido de que su papá es un asesino. Cereal. Ya sé que no lo estoy diciendo bien. Cereal, pues. Está convencido de que su papá es y da ciertos datos que te hacen pensar si en realidad sí lo es, y si lo pones en la perspectiva de él, obviamente, pues sí puede ser un, un pues sí, un, una persona así. Ahora, eh, obviamente, él ya ha hablado con la policía, con los datos que él da, dice que no, la policía no, no los toma como suficientes como para buscar a su papá, su papá todavía está vivo, pero eh, no tiene mucha comunicación con él, y ustedes dirán, pero ¿cómo es...? que no sabe que su papá hace este tipo de cosas o lo que sea. Recuerden que en otros países no son tan cercanos con su familia como lo somos en Latinoamérica. Acá generalmente pues siempre estamos en contacto con nuestra familia y allá no. Es por eso que se dan ese tipo de situaciones de que luego familiares muy cercanos o de tu mismo, pues sí, como del primer círculo de tu familia, eh, pues no sabes ni qué hacen porque pues no tienen mucha relación. Pero ok, la primera publicación que hace él es el 18 de abril, es decir, que ha estado compartiendo... Información desde hace más de un mes, donde dicen básicamente que su papá le contaba una historia cuando él era niño de cuatro personas que las encontraron en un, o sea, en un accidente de coche con la garganta, o sea, con la garganta destrozada, ¿verdad? Y eh, a él siempre se le hizo una historia así como que su pues, historia de miedo, ¿verdad? Obviamente, eso no es una historia bonita. Pero pues se le hacía raro, o sea, como que ¿por qué te cuenta, por qué tu papá te contaría eso cuando tú eres un niño? Ya después que crece un poco, se da cuenta de que tal vez esa historia de miedo que le contaba a su papá Pues realmente había sido una experiencia que él había tenido No tanto que era una historia que por ahí escuché y se la estaba contando eh, Supuestamente, el caso en el que fue inspirado la película de Los Extraños Si ustedes no la han visto aquí les voy a poner unas imágenes eh, donde básicamente pues es una pareja que va a una casa así como alejada de la sociedad. Y pues ahí tres, una, una familia completa eh, los torturan hasta que los matan también. Entonces supone que esa, ese, esa película sí fue inspirada en un caso real. Pero acá fue que era una familia de cuatro. Y así básicamente o sea, los torturaron hasta que pues ya no estuvieron en este plano terrenal. Ok, entonces les digo como este era un caso real. Obviamente pues... Hubo una investigación de parte de la policía y algunas personas pues, pudieron dar algún retrato hablado de las personas involucradas en este caso. Y uno de, este, de estos retratos hablados es esta imagen que les voy a estar poniendo justo aquí. Sí, sí se ven algunas características. Pero lo, lo raro es cuando lo pone al lado de las fotos reales de su papá y encuentran una, una similitud enorme desde la sonrisa como de lado, desde un cachete como un poquito más inflamado que el otro, el cabello, las cejas, la nariz, o sea, se parece increíblemente. Entonces él cuando está escuchando, dice que escuchó un podcast sobre este caso y que cuando se puso a escuchar bien, bien a detalle cómo fue el caso se dio cuenta que tenía muchas similitudes con lo que hacía su papá en, ese, en esos años. O sea, que su papá manejaba en Oregón y que había ido a Washington, y ese, un montón de similitudes. Y después ve la imagen del retrato al lado y dice, o sea, definitivamente mi papá a lo mejor algo tuvo que ver. Ahora, y ustedes dirían, ajá, ¿y por qué de repente? O sea, igual se pudo parecer físicamente, pero no. Es que ellos tuvieron, bueno, él tuvo una infancia pues muy problemática, su mamá era una persona que le gustaba mucho jugar con el fuego, o sea, ya saben, como esta enfermedad que no pueden controlar, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Um, pero bueno, quemaba un montón de cosas, por lo cual ellos se tuvieron que cambiar de casa inimaginables veces porque la señora quemaba su casa. Y se cambiaron a otra casa y ahí volvió a hacer un incendio y así. Entonces les digo, ya tenían ahí un problema. Él dice que cuando fue niño, que no se acuerda de muchísimas cosas, como si su cabeza lo hubiera bloqueado. Pero una de las cosas que sí se acuerda, que fue uno como de los primeros recuerdos que tiene él de su infancia, fue que se cambiaron como a una granja abandonada en medio de la nada y que en esa granja tenían un cuarto cerrado en el que sus papás le tenían estrictamente prohibido entrar. ¿Qué tenía ahí? Quién sabe pero le tenían muy muy prohibido eh, entrar ahí dice que antes de vivir en esa granja estuvieron de homeless, es decir que no tenían dónde vivir, que vivían como en una casa de campaña y que después su papá ya obtuvo algún trabajo y fue cuando empezó como a hacer viajes así a todos los estados de Estados Unidos y después empezó a hacer algunos viajes internacionales, a Egipto, México, Japón y así un... un Así como puso una cantidad grande de países. Dice que hay dos eh, retratos hablados de este crimen. Uno es este que les puse primero, donde se ve que se parece mucho a papá. Pero hay otro, eh, que es este que les voy a estar poniendo. Y dice que, curiosamente, se parece muchísimo al que era jefe de su papá. Entonces, o sea, ahí les digo, a pesar de que su papá estuvo justo en el lugar donde pasó, a pesar de que fue la misma fecha, a pesar de que se parecen un montón, también... Eh, este detalle pues tiene coincidencia de que también el otro retrato hablado se parece un montón al jefe de su papá. O sea, entonces, si estuvieron relacionados, dice él que no puede así como probarlo, probarlo, pero que él cree que es totalmente. Y yo creo que ustedes se preguntan, ¿y cómo es que está diciendo esto? O sea... Sí estoy de acuerdo en que, bueno, si ya, aunque sea tu familia hace algo malo, pues hay que reportarlo, ok Pero aquí hubo otro, otro detonante que fue por lo cual él se pone a investigar un poco más a fondo De por qué cree que su papá es un asesino en serio Bueno, él obviamente, les digo, tu gusta infancia de fea y demás Pero pues obviamente crece, se va de su casa, se casa y hace su propia familia Porque él ya es una persona pues adulta, ¿no? Dice que eh, su suegro un día aparece muerto, ¿ok? Entonces, eh, el papá de Dusty, que es la persona que está haciendo todo esto, se... o sea, aparentemente se llevaba bien con sus suegros, pero ahí había algunos malentendidos y demás. Y pues bueno, un día les habla la suegra, o sea, la mamá de su esposa, a ellos dos y les dice, oigan pues mi esposo acaba de aparecer sin vida aquí en, en, el, en el garaje, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente se hace el reporte a la policía, que ellos lo toman como que fue una automorición, y yo sé, discúlpeme por estas palabras, voy a tener que hacer este tipo de, de poner palabras que no son para que no detecte tanto el algoritmo, ya sabe, ¿no? Entonces le dijeron la, en la policía, fue una automorición, y ellos dijeron no, porque está muy raro, ya que tenía, pues, dos hoyos, hechos por un cuchillo en la garganta, eh, le habían dado con tal fuerza que le habían roto dos vértebras de acá del cuello, o sea, imagínense, casi casi lo tuvo que ir a, o sea, pasarse el cuchillo hasta acá, imagínense hacer eso ustedes mismos, y luego tener todavía la fuerza de hacerse otro, creo que, pues no, ¿verdad? Y que en uno de esos hoyos parecía como si el cuchillo le hubieran dado vuelta todavía, o sea, tenía a, como así... Entonces decían, esto no es una automorición es obvio que alguien lo hizo. Entonces les digo, les llama la suegra, oigan, pues mi esposo apareció así sin vida. Pasan 30 minutos cuando les habla el papá de Dusty, cuando ya tenía mucho tiempo de no pues, de no tener contacto, o sea, años. Y les dice, oigan, este ¿está todo bien? O sea, casual, así de repente, ¿verdad? O sea, qué casualidad que llama media hora después de que descubren, ¿no? Y dos tí le dicen, no, papá, fíjate que pues mi suegro acaba de aparecer así, y pues ahorita vamos a ir con mi esposa, que se llama Megan, a, pues, pues, a ver en qué podemos ayudar, qué pasó y demás, y el papá les dice, ah, no, no te preocupes, hijo, pues, ¿qué te parece si yo voy allá a tu casa, me quedo con tus hijos, y pues ayudo en lo que sea, pues a pues a tu suegra, ¿no? Y eh, Dosti le dice, ah, sí, perfecto, papá, pues entonces vente para acá, yo te compro el, el boleto de avión, porque al parecer el papá estaba viviendo en California y ellos estaban, eh, creo que en Arizona, me parece. El caso es que le dice, ah, sí, déjate, compro el vuelo, te lo mando para que te vengas, y él le dice así de que sí, perfecto, este mándame el vuelo y yo me lanzo hoy mismo para allá. Eh, después de ciertas cuestiones raras que pasaron durante esta visita, ya que pues él llega a la casa, todo muy bien, pero el hijo se da cuenta que trae una, una herida aquí grande en el brazo, cuando en la escena de este señor del suegro, además de este artefacto con el que le hicieron los hoyos en el cuello, había como, como una... otro cuchillito con el que te rasuras, eh, ahí tirado como si esta persona se hubiera defendido, entonces... O sea, cuando el hijo ve que el señor trae, pues, una herida, pues, dice que sí estaba pronunciada, que porque, de hecho, le dijo, papá, o sea, ¿qué te pasó? Si quieres, te llevo emergentes, o sea, que te, te curen. Y él dijo, no, no, no, no, estoy bien, me corté, y pues ya no pasa nada. Ok. Entonces, o sea, fue como que la primera cosa que dijo, hmm. porque ya sabía que ellos dos habían tenido como algunos, ya saben, ahí como que veres eh, raros, a personas que ya tenían sospechos de que, él dice que una relación no muy... Buena, no sé en qué sentido lo está diciendo O sea, que tenían una relación ahí rara Entonces, bueno, eso fue lo primero Segundo, captaron, este grabaron una conversación Donde al parecer el papá le dice a la suegra Así como de que, bueno, pues no está tan mal que se haya muerto Porque pues así vas a tener muchos beneficios económicos Y no sé qué, o sea, así como, como comentarios raritos También eh, dijo que no se iba a quedar al funeral Como para que más gente no lo viera ahí Rentó un coche y se desapareció así de la nada Así como llegó, así se fue O sea, estuvo raro Y después, les digo, o sea, esto creo que fue un año después Se dieron cuenta que esa llamada O sea, eso fue en el 2018, en el 2019 Se dan cuenta investigando que esa llamada del papá Estando en California, diciéndoles No, pues sí me voy en el avión allá a Arizona La llamada ya estaba en Arizona Es decir, el señor ya les estaba llamando del mismo estado Donde vivían los suegros y él para decirle, ah sí, cómprame un boleto para irme para allá porque yo estoy en otro estado. O sea, yo no hice nada. Entonces la llamada fue hecha ya ahí en su mismo estado. Y pues sin querer su hijo le creó la cuartada perfecta de que pues tú me compraste mi viaje porque yo no estaba ahí mismo. ¿Sí me entienden? O sea, eh, sí van siendo como muchas eh, cosas que, que coinciden. Entonces ellos empiezan a creer que esto no es una coincidencia y ya están pues... Casi 100% convencidos de que su papá fue quien hizo, le hizo esto a su suegro. Entonces, pues sí, sí es algo muy fuerte. Y viendo el pasado de su papá y cómo vivieron de niños y demás, eh, pues él no le cabe como duda de que sí, aquí hay algo malo. Mi papá es una persona muy mala porque también dice que, que parece, o sea, a él ahorita que ya está adulto se da cuenta de que realmente lo tenían como capturado, o sea, no lo dejaban salir a ningún lado. Por muchos años, como que lo mantenían en un cuarto y ahí le daban como comida. O sea, estaba así como muy raro todo desde el, desde el inicio. Y bueno, o sea, pues la mamá con, con esa condición del fuego. Y él así, pues no sorprende que ni uno ni otro pues se echan de cabeza entre ellos y así porque pues los dos tenían como problemas graves. También dice Dosti que recientemente descubrió, que aquí sí tengo un poco de dudas, descubrió que tenía un hermano gemelo así casi, casi idéntico. Nada más por ciertos detalles que él dice que tú te fijes, te puedes dar cuenta de que a lo mejor no es el mismo niño. Eh, descubrió que tiene un hermano gemelo y que de repente le hacían a él, a Dusty, hacer cambios físicos, así como que muy de repente, así como que de repente los braquetes y ahora te vas a cortar el pelo cuando toda la vida la traigo largo y cosas así, y que a lo mejor a su hermano gemelo pues se lo llevaron aparte y demás pues por propósitos del papá y demás, o sea, les está, digo, está como que todo muy, muy marciano. Eh, él no puede decir si sí si era su gemelo o no, pero tiene varias fotos de él de niño que dice que él nunca se acuerda de haber pasado eso, o sea, que se acuerda de, de esta foto que les voy a estar poniendo donde está como abrazado, bla, bla. bla pero de la otra no, y pues que se acordaría si traía un yeso o si le tomaron cierta foto o lo que hizo, y pues que él no se acuerda, entonces pues que a lo mejor ese es su, su hermano gemelo, ¿verdad? Le ofrece a su papá, o sea, dice públicamente, papá, si ¿sí estás viendo esto, porque también hace videos en YouTube y cosas así, este tiene como un montón de información en unos links ahí como de Linkedin, Linkedin, y eh, le dice, te ofrezco 50 mil dólares si vienes a mi casa, te hago todas las preguntas que, que, pues sí, que yo tengo duda y me las contestas, pero en cámara. Aquí en mi casa, en mi cocina, te doy tu dinero, tú me contestas todo lo que te voy a preguntar y... Eh... Pues ahí vemos qué, qué rollo. O sea, ya es tanto que ya, ya no quiere saber nada de su papá. Obviamente como familiar, pero pues sí quiere saber pues, qué fue lo que pasó. Porque también lo relacionaron con otra cosa rara que pasó en Egipto. Y él sí fue a Egipto en uno de sus viajes de trabajo con personas raras. O sea, tiene como fotos bien random tomadas. Como si de verdad estuvieran buscando a una persona. No tanto como uy viaje de negocios y cosas así. Y también dice que en un mail... O sea, el señor consumía sustancias. Y que en un mail que le mandó su papá, también, o sea, así como que, en pocas palabras, aceptó que le había hecho la morición también a una persona, a una mujer en Canadá. Y también fue en uno de sus viajes de negocio a Canadá. Bueno, entonces ya ahí tiene como varias pruebas, pero les digo, va a la policía y se las da y ellos le dicen así como de que pues todavía no podemos hacer nada, no es suficiente información para nosotros poner en búsqueda a tu papá y pues acusarlo de todo esto. Aparte, pues allá pasaron muchos años. Bueno, entonces el eh, Dusty sabía más o menos dónde vivía. Eh, vive en un remolque, en medio de la nada, así como que en un mm, espacio muerto, así de en medio de la nada. Entonces va y lo busca y encuentra su, su trailer este. Uh, y se mete, dice que así con las manos, tal cual abrió un hoyo y que eh, les decía que no entraran ahí, que porque ahí tenía solamente como um, propiedades familiares, así como súper viejas y sabe qué, entonces entra ahí a su remolque, y ve una bolsa negra adentro de otra bolsa negra y cuando la abre se da cuenta que hay un montón de celulares así como manchados, sucios, desde muy viejos, desde los primeros celulares hasta más actuales encuentra como unos dientes, o sea, aquí dice encuentra en esa bolsa, eh, les digo, estos dientes un um, protector atlético que se ponen los hombres pues para que no les peguen en sus partes nobles ocho celulares que van como desde 1990 hasta la actualidad un mapa de Estados Unidos, un... pues como un libro de viaje de Idaho, un libro de cómo aprender este árabe rápido, libros como médicos y cajas asociadas a los teléfonos. O sea, y él dice, es un asesino. O sea, estas cosas son como cosas que solo tendría una persona que hace este tipo eh, de cosas. No sé cómo está tan, tan, tan... Seguro, pero bueno, si sí, él tiene todas las pruebas, supongo que no está publicando todísimo lo que encuentra, pero pues si sí él está tan seguro y que es su papá, o sea, me supongo que va a ser muy difícil aceptar que tu papá es una persona de estas. Y bueno, ya hasta el final, que esta lo publicó hace dos horas tal cual, publica, eh, ya hizo como una línea de tiempo... En física, ¿no? O sea, como para tenerlo todo más claro Porque una cosa es tener en la cabeza Y otra cosa es tenerlo ya en físico Y poderlo verlo y acomodar y cosas así Entonces él hace como, les digo, esta línea de tiempo Donde dice que ya junta todo, todo, todo Y aquí, o sea, les voy a dar un breve resumen Aquí puse, puse Aquí pone que eh, nació en 1956 es Y que está vivo ahorita Que eh, nació en Colorado que sus papás ya se murieron, o sea, sus abuelos ya se murieron, y eh, qué sustancias consume, en dónde vivió desde que nació hasta la actualidad... ¿Qué países visitó? Y aquí dice Egipto, las Islas Canarias, Alemania, Chile, Japón, Canadá, México, Costa Rica. ¿Dónde trabajó? ¿Con quién? Eh, ¿Qué pasó? Les digo, por ejemplo, aquí dice primer fuego en 1983. Luego hubo otro fuego y otro fuego. Les digo, esto lo hacía su mamá. O sea, como que le prendía... Fuego a todo donde vivían ellos, no sé por qué Pero bueno, se cambiaron de, de casa mil veces por, por estas cosas También dice que así como que los crímenes con lo que lo relacionaron Que porque se encontró, lo encontraron más bien como bañándose en propiedad privada O sea Sí tiene como ciertas cosas como que huye, de repente se desaparece por años, así tres, cuatro años sin saber absolutamente nada de él. Y cuando se pierde así tanto tiempo es cuando manda estos mails como de actualización de que hay hijo, estoy acá y acá, pero él se llama Dusty y de repente los mails que le manda están dirigidos a alguien llamado David. O sea, David y Dusty, y los dos se apellidan igual. Entonces, es por eso que él cree esta teoría de que pues, su, su, es su hermano gemelo. Y lo último que encontró pues, fue este junio del 2022, este, este remolque, les digo, lleno de cosas que no son suyas, que él no había visto y que parecen ser pues, de personas así que como que se las robó, se las quitó o demás. Entonces, les digo, hasta ahí va este rollo. Lo último ha sido hoy, hace una hora. Entonces, pues me gustaría que me contaran en los comentarios ustedes qué opinan sobre todo este caso. Eh, pues sí está muy enredado, pero, o sea, como enredado y claro al mismo tiempo. Y pues así como lo está poniendo en esta perspectiva, pues obviamente tú dices, no, pues sí, o sea, algo tiene que ver en todo esto. Pero bueno, me gustaría a ustedes que me dijeran en los comentarios qué opinan de este caso. Espero les haya gustado. Los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente. Y recuerden que si ven así como este tipo de cosas en redes y demás, pues mándenmelo para poderlo investigar y traerlo aquí a tema en un baileíto. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente.